Amigos, retornamos nuevamente por aquí en este su espacio. Si pudiéramos decir que lo que tuvimos que vivir en diciembre, navidades, nochebuena, año Nuevo y demás, algunos desarreglos y descontroles como son costumbres nosotros los dominicanos, eso trae algunas consecuencias en lo que es su salud, especialmente a nivel de lo que es su estómago y demás. Conocer a fondo no solamente cuáles son estos daños que pudiéramos acarrear luego de esas festividades navideñas, pero también en enero con estos días festivos que hemos tenido de manera consecutiva, conocer la manera de cómo cuidarse, cómo atender, y algo muy importante, medicina preventiva, esta noche vamos a conversar con el doctor Alberto Santana. Doctor, bienvenido nuevamente por aquí. Muchas gracias, muy contento de estar nuevamente acá, y con un tema como el que tú dices, ¿verdad? de, de los atracones que nos damos en Navidad, este año ha sido muy peculiar porque en este mes de enero hemos tenido tantas navidades, sí. tantas vacaciones, tantos días libres como en navidades y hemos tenido más tiempo para comer y visitar a nuestros amigos. Y como también estamos ya casi saliendo sí. del COVID, pues nos estamos arriesgando un poco más y, y saliendo a los restaurantes y a casa de los amigos. Bueno, en estos días festivos uno cambia sus hábitos alimentarios, sí. tiene más tiempo para comer y entonces también come cosas que no acostumbra a comer en el día a día. Y hay combinaciones, no solamente de alimentos, sino también de sazones diferentes sí. en diferentes casas de diferentes amigos que vamos. Así que comemos más y esto nos lleva a que nuestro estómago, nuestros intestinos, nuestro sistema gastrointestinal, pues cambie y se queje. Entonces estas quejas vienen con varios síntomas. Número uno es el dolorcito de barriga me duele la barriga, me inflo, doctor, tengo muchos gases, pero también tengo un poquito de náusea, a veces vomito, me da mucha sed, también tengo un poquito de diarrea. Todas estas cosas juntas hacen que uno se sienta mal. Y cuando tú vas donde el médico, el médico viene y te hace muchos análisis, y te dice, usted no tiene nada. Sí. Entonces cree que uno no tiene nada, pero yo me siento mal. Muchas veces uno como médico dice, usted no tiene nada grave, nada sí. malo. Todos los análisis están normales pero uno podría dif diferenciar los problemas médicos en dos grandes grupos, los orgánicos, cuando un órgano está dañado, y los funcionales, cuando la función mente-cuerpo está alterada. Y esto es lo que pasa cuando le damos los atracones. El intestino comienza a moverse diferente, a moverse más sí. o a moverse menos. Entonces se distiende, la comida se queda más tiempo que debe quedarse en ese sitio y ahí viene entonces la fermentación de los alimentos que produce gas y llega a producir distinción. ¿Qué hacer en estos momentos? Ya que nos dimos el atracón, que disfrutamos muchísimo, pero ahora estamos pagando las consecuencias. Lo primero que tenemos que hacer es detenernos de seguir comiendo esas mismas cosas. Sí. Número uno, detenerse, parar, cambiar. Número dos, tranquilizarse. Porque la mente es muy, muy poderosa. Entonces, si tú te sientes mal y dices, yo estoy malo, eso hace que aumenten los problemas. O sea que, relájate, cálmate. Y número tres, hidratarse. Esas son las tres cosas principales para uno evitar seguir sistemas mal. Parar, relajarse e hidratarse. ¿Cómo lo estoy hidratando? Tomando mucha agua. No es de que un trago saque otro trago. Eso es sí. falso. Agua, agua, agua. Y si tienen electrolitos, pues mejor con electrolitos. La hidratación hace que las membranas, la mucosa lo que cubre el estómago, se sienta húmeda y al humedecerse es más flexible. Una cosa seca, una hoja seca, por ejemplo, usted la agarra en la mano y se rompe. Una hoja mojadita, verde, nueva, la agarre y lo que sé que se deforma un poquito, pero vuelve a su forma. Y de ahí la importancia de la hidratación. Mucha gente me pregunta, ¿y qué agua debo tomar? Bueno, muchas personas se sienten mejor tomando agua con gas. Sí pero esto es un arma de doble filo. Te puedes tomar uno o dos traguitos de agua con gas, esto va a ayudarte a la digestión, pero el gas lo que va a hacer es que te va a distender más todavía. Entonces por rebosamiento tú botas un poquito de gas y te sientes mejor, pero se queda una gran cantidad de gas. O sea que no es bueno tomar agua gaseosa en cantidades. Como dije, te puedes tomar uno o dos traguitos de agua con gas y luego sigue con agua normal y así vamos a hidratar esto. Luego pues te va a dar hambre porque ya te estás sintiendo mejor. Y ahí viene una dieta suave sin grasa. ¿Qué es una dieta suave sin grasa? Evitar las frituras. Sí. Nada frito. Evitar las cosas muy picantes. Evitar las cosas muy condimentadas. Entonces ese es un día, al otro día de, de, de la Atracón, que tú debes ponerte a una papa, un purecito de papa, víveres blancos, una pasta si tienes mucha hambre, un arrocito blanco sin aceite, sí. como decimos el arroz de los chinos que es eh, solamente hervido. Sí. Si tienes más hambre todavía puedes comerte una pechuguita de pollo, carne blanca a la plancha sin mucho sazón, no le eche pimienta, solamente un poquito de sal y limón, que tiene buen sabor. La gente sí. cree que hay que ponerle orégano, cilantro, cilantrico ajo, cebolla. No, la carne tiene su sabor. Y con un poquito de sal, solamente esto realza el sabor de la carne y tú verás que te vas a sentir mejor. O sea, un puercito de papa, un arrocito, una pasta y una pechuguita de pollo. Y mucho, mucho líquido. Esto va a hacer que tú comiences a sentirte mejor. Okay. Y esto, a sentirte mejor, te va a relajar más y va a evitar las náuseas, los vómitos y la diarrea. No siempre hay que dar medicamentos. Mientras menos medicina y mientras menos médico, mejor. Ok. Doctor, y con la parte de la bebida que usted bien conoce, esos tragos, esos whisky, esos vinos, esos costeles, todo eso que se ingiere en estas festividades, doctor, ¿cómo atacarlo? Bueno, mira, yo digo que todo se puede hacer con moderación. Sí. Entonces, yo decirle a un paciente, no tome whisky, no tome ron, no tome ningún alcohol, sí. un día que está todo el mundo festejando, es ponerlo a sufrir antes de que comience la fiesta. Okay. O Entonces sea, tú puedes tomar uno o dos traguitos de, del, del alcohol que tú prefieras. Alcohol es alcohol, no importa que sea whisky, ron, vino, cerveza, vodka, todo es alcohol. Entonces la cantidad es lo malo. Entonces el alcohol se, se, se absorbe en el estómago sí. el 90%. Y dura aproximadamente una hora en absorberse. O sea que si tú quieres tener una buena bebida, una buena noche, tú te tomas un trago y ese traguito, el primero, tú lo, lo vas barajando, sí. hablando, le echas un poquito de agua y te lo tomas en media hora, 45 minutos, y ya el cuerpo tuyo se vaya acostumbrando al alcohol. Y ya el segundo trago te lo puedes tomar un poquito más rápido. Si tú ves que está la cabecita ya, pues no sigas tomando. Hay gente que aguanta un trago, hay otra gente que aguanta cuatro tragos. No todo el mundo tiene la misma tolerancia. O sea que tú eres el que tiene que saber la cantidad de alcohol que tú puedes tomar sin comenzar a hablar disparate y a meter la pata. Muy bien. Doctor, hemos visto esa parte, pero precisamente este mes de febrero se conmemora lo que es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, doctor. Conocemos lo que ha tenido que ver con el caso del cáncer del colon, cáncer de esófago, entre otros también que tienen que ver con su especialidad, la gastroenterología, doctor. ¿Qué hacer para prevenir este tipo de cáncer, doctor? Bueno, mira, qué buena pregunta, porque cuando uno da esto atracones y se siente mal, sí. entonces uno sigue sintiéndose mal más, más tiempo del que sí. el médico espera que te sientes mal. Y es que si tú tenías ya un problema de base Sí. un cáncer de esófago o de estómago o de colon. Sí. Con estos atracones, entonces, cambia y se altera más. Oh. Entonces, el cáncer, el aviso, que hay, hay diferentes tipos de cáncer sí. en el sistema gastrointestinal. El más frecuente es el de hígado, que es debido a la hepatitis C, luego está el cáncer de colon, el cáncer de estómago y el cáncer de esófago. El de esófago es el que da más síntomas tardíos, que ya es que tú no puedes tragar. Entonces, se te queda la comida trancada. Sí. Y dices, yo no puedo tragar doctor yo siento que tengo algo... Aquí que me tranca. Sí. Eso a veces uno dice fue que me comí algo muy caliente o me tragué un, un huesito que puede pasar, pero siempre en el esófago hay que hacer una endoscopía, una gastroscopía para ver el esófago. O sea, que cada vez que tú sientas que tú no puedes tragar, que la comida se te queda, que después que tú comes tienes que tomarte un vaso de agua para que baje mejor, hay que hacerte una endoscopía porque hay que descartar sí. un cáncer de esófago. El cáncer de esófago... Cuando da síntomas ya es muy malo, pero cuando uno lo, lo, lo, lo toma en la fase creciente, es curable. Igual okay. que el cáncer de estómago, igual que el cáncer de colon. De aquí que uno a los 40, a 50 años debe hacerse una gastroscopía y una colonoscopía. Porque el cáncer de colon, que es más frecuente, es curable si se toma a tiempo. Okay. El cáncer de colon comienza con un polipito y luego ese polipito va creciendo. Y dura de 5 a 10 años en convertirse en un cáncer de colon. ¿Qué problemas da cuando está creciendo? Cambio en las evacuaciones. Si usted va todos los días siempre al inodoro, o siempre tiene estreñimiento, dos y tres días, y un día ya comienza a tener estreñimiento y diarrea, cambio en las evacuaciones. Que un día te estreñe, que tú ya tienes diarrea. O que las evacuaciones comienzan a cambiar la forma, no el color, la forma. Que tú antes hacía una, una evacuación gruesa y ahora está muy finita. Ahora aparece una cinta muy aplastada sí. o están en bolitas chiquititas. Esto es un signo de alarma, parece un coprológico. Y si en el coprológico, que es el examen de las materias fecales, sí. sal, sale sangre oculta, ya es una banderita roja que te dice hay que ver. Siempre que hay sangre oculta en las materias fecales, hay que ver. No es lo más común el cáncer de colon, la sangre oculta, lo más común es una hemorroides sí. o una fisura anal. Pero siempre que uno ve sangre, el paciente primero dice tengo un cáncer y el médico dice, bueno, hay que descartar. Porque, como te dije anteriormente, si uno lo toma tiempo, se cura. El cáncer de estómago comienza con pérdida de peso, dificultad a, a, a seguir comiendo, te llenas mucho, te distiende. Ya ese tiene síntomas más leves. Cáncer de esófago, trancase. Cambio de colon, cambio de las evacuaciones. Sí. Cambio de estómago, pérdida del apetito y pérdida de peso. Entonces, siempre el diagnóstico hay que hacerlo con una endoscopía. La endoscopía es el equipo. Gastroscopía es la endoscopía alta para ver el estómago. La colonoscopía es la endoscopía baja para ver el intestino. Ok, Doctor, hemos descrito tres tipos de cáncer, muy importante. Ahora, doctor, uno siempre se tiene la, la imaginación de que si con una buena alimentación, un buen cuidado, por lo menos eh, tratar de limitar algunos alimentos. Y en estos tiempos donde estamos expuestos a que nuestros vegetales son producidos tal vez con muchos fertilizantes químicos, pero recuerdo que una vez también decían que si se prepara el arroz y se utiliza la funda plástica, esto pudiera ser posibilidad también de algún momento tener cáncer y demás. ¿Qué hay de cierto en todo esto, doctor? Bueno, mira, hay muchas que son mitos y hay otras que son verdades. Sí. Todavía no sabemos el por qué. Una persona tiene cáncer y otra persona no tiene cáncer. Okay. Sí ha aumentado el cáncer en los últimos años y va a seguir aumentando. Okay. Primero, porque estamos investigando más. Sí. Pero segundo, porque estamos usando muchos fertilizantes y muchas alteraciones genéticas en, en, en los alimentos que ingerimos. Okay. Ya tuve que un maíz, por ejemplo, el del maíz era una mazorca, venía sí. redondita con su granito. Y ahora tú consigues maíz rojo, maíz verde, maíz amarillo. Sí. Hay maíz que ya vienen cuadrado para que no te resbalen en el plato, sí y todo esto es por mutaciones genéticas. Y, y, mut y, y agréguele los maíz dulces también, que a nosotros nos gusta mucho, a veces hasta para cenar, doctor. Sí. Sí. Entonces, todo esto hace que el estómago, que el cuerpo, tenga que usar más cosas. Sí. ¿Y qué es el cáncer? Es una mutación, es, una, es un cambio, un crecimiento anormal de las células sí. y por qué las células crecen anormales o porque se resecan y se multiplican o porque tienen que trabajar mucho sudan mucho y entonces ahí vienen más no sabemos exactamente la, la causa del cáncer sí. pero sí sabemos que hay una malformación en el número y en la forma de las células que es la que hace que crezcan y se produzca el cáncer entonces todos estos químicos que estamos usando todas estas mutaciones genéticas que estamos haciendo todas estas cosas hacen que nuestro cuerpo tenga que trabajar más y tenemos cosas que no sabemos. Por ejemplo, yo antes me iba al al supermercado a comprarme un jugo en lata o en, sí. o, en, o en cartón y yo lo que había era la cantidad de jugo. Bueno, ¿tiene 100% jugo o tiene 30% jugo? Yo compraba el 100% porque lo otro es agua de azúcar con color y sabor. Pero no es eso simplemente. Ya ese para la estabilización. Para que ese jugo pueda durar ahí, aunque sea 100% natural, sin azúcar añadida, sí. hay que ponerle sustancias que, lo, que, que no permitan que se fermente dentro de, del cartón y que te dure más tiempo. Entonces, todas estas cosas no es lo mismo que tú coger una naranja orgánica y de ahí sí. que viene ahora lo orgánico, que sin fertilizantes y eso, aunque son más pequeñas, tienen menos jugo, pero son más naturales y hacen menos daño al cuerpo. O sea que todas estas cosas enlatadas, en cajas tiene que tener preservativos, antioxidantes, para uno eh, poder usarla y que se mantenga más tiempo. Y esto, estoy casi seguro, aunque es muy difícil, hacer investigaciones con alimentos y cáncer, de que está produciendo algo en nuestro organismo que no lo producía antes. Doctor, tenemos que hacer una pausa, pero hay dos cosas que yo no quiero dejar de tocarle a usted. El consumo de carne pudiera ser un elemento que pudiera ayudar o, o adelantar lo que sería el cáncer del colon? Eso por favor me lo contesta luego de esta pausa, doctor.